Anoche estaba durmiendo, viste, como a las 3 de la mañana, entró a su plan celular, a sonar, a sonar, a sonar, por el loco se dormido, viste. El para Venite, te dice que se pudrió todo, viste, yo en la discoteca, y se me peleé con unos locos, no sé qué punk y pan. Vos sabés que yo tenía sueño, viste, y se había estado chanqueando toda la tarde, bro. Pero yo cuando al loco lo necesité, el loco estuvo para mí, viste. El loco es de palabra. Entonces agarré, dije, no lo puedo dejar de tirar al Me canceló tamango, eso es punta cero, viste. Y salí para el lado de Totten a quebrar a tobillo. Ah, no, a las patadas entre no quedó ni uno, ni pato vica desde parado. Pero le dije, Néstor, le digo, si vos no te la aguantás, le digo, no busqué y le digo, papi. Porque yo ahora estaba, estaba durmiendo y estaba solo, le digo. Pero un día, le digo, me va, me va a encontrar ensartado con una negrita, le digo, no te voy a pelar, no te voy a hacer el aguante. Ahora está todo bien, le digo, porque estaba solo, pero un día voy a estar con una loquita. Que te maten, que te maten. Yo llego a estar con una loca en mi casa, a los tirones me tienen que sacar la pieza, a los tirones.